Mi hermano se llama Carlos Manuel González León. Eh, salió en el 2010, en el 24 de septiembre, donde fuimos, uh, o sea, el último comunicación con él. Nos habló que nos nos dijo que se quedó en una bodega que no le sacaban, no lo sacaban el coyote de mexicano. Y Cabal nos pidió una cantidad que le mandáramos en nombre de cuenta del, del coyote. Entonces, eso fue que, que, que tenemos la información que está en una bodega, que por un dinero que no le sacaron. Entonces, no sabemos si está vivo o muerto mi hermano que está desaparecido. Ya llevamos como 12 años de estar en búsqueda. No teníamos la forma como hacer la denuncia desde aquí, mi país de Guatemala. Entonces, conforme el tiempo, eh, fuimos en capacitaciones, por ejemplo, acá Fundación La Justicia nos ayudaron bastante. Entonces, eh, sí, como, como hay un, ¿cómo se llama? Nueva del MAE, es una, ¿cómo se llama? Que trabaja a través de eso, eh, gracias a, a ese método, por decirle, que llegaron en el consulado de Shela, y fue ahí que hicimos Uh, dimos nuestra denuncia, pero hay bastantes casos, miro yo aquí en Guatemala, en muchos departamentos, porque mi departamento es de, de Quiché, municipios de Chichicastaná, entonces cuando llegamos en, el, en reuniones, porque hay muchas organizaciones o instituciones, no sé cómo se le llama, miro yo, me doy cuenta que hay bastantes uh, personas, bastantes víctimas que tienen sus desaparecidos, pero por la, la situación que nosotros como, como persona no tenemos conocimiento de, de ley, de derechos, de, de aquí hasta en México, no sabemos el derecho de nuestro desaparecido o nuestro migrante, pero sí, sí, cuando nosotros nos dieron unas capacitaciones, entonces nos ha, nos ha ayudado bastante, porque ya a base de mis derechos, de las leyes, entonces yo... Cuando nos dan, o sea, pues nos dan eh, la información del caso, nosotros, me ayuda bastante porque ya, ya, ya pido ahí de base de la ley, no solo con mis palabras, entonces yo al, como se llama, al Ministerio Público, yo los exijo, yo les digo.